Este video es una pequeña actualización eh, sobre la información. En el video anterior decía que había tenido algunos bugs con, la, con el, algunas cuestiones que estaban fallando. Eso fue porque estaba usando la versión en paquete apimish eh, Y ahora por recomendación de, de la comunidad me dijeron que pruebe el paquete Snap. Eh, yo seguí las instrucciones que están en la página, eh, que es insertar. Si teniendo instalado Snap en tu sistema, si tenés Ubuntu derivados ya bien instalado por defecto, e instalar Inkscape de esa manera por la, el Discover, que es el, la herramienta de paquetes, o por comandos. E inclusive si quieren probar la versión eh, inestable, la versión experimental, pueden eh, a ver, voy a buscar el comando y ahí teniendo instalado el paquete eh, in estable, hice un snap refresh-Edge de Inkscape y eso actualizó el, la versión a esta versión inestable. Con lo cual ya ahora había algunas funciones que no estaban. Eh, que no andaban las, una, algunas extensiones y ahora sí. Entonces, ahora, por ejemplo, funciona el generador de texto eh, y algunas cuestiones de, de Python que antes no estaban andando. De todas maneras, hay algunas cuestiones que eh, todavía están en, en desarrollo, en particular el plugin que a mí me interesa mucho que... Mm, esté funcionando, inclusive que tenga mejoras, es g que en este momento tira algunos errores y hay algunas cosas que estoy participando en GitLab, hacerlo o sea, reporté y espero que eh, estas funciones no solo eh, funcionen como en la versión 0.92, sino que funcione mejor de lo que funcionaba antes, algunas eh, estoy tratando de, de generar alguna cuestión de, de, de guía eh, y además eh, Empecé un, mi propio documento en eh, eh, página en GitLab. Aquellos que hayan visto la, la serie de videos sobre cómo hacer presentaciones con Iskevich eh, Sync, quizás ah, ya han visto la versión esa en video. De todas maneras, en GitLab está la, la página de, de Doc, y en la par carpeta Docs hay nuevas versiones en español y en inglés de la guía en el que bueno eliminé alguna información eh, vieja y algunos bugs que habían que, que no están funcionando pero esto queda obviamente con la idea de mejorarlo y actualizarlo a cómo funciona en la versión 1.0 cuando esté funcionando así que este es un proyecto eh, con, la, eh, con la idea que los que de, desarrollen en eh, en Python y C++ puedan mejorar la extensión eh, y los que diseñan puedan tener ciertos contenidos e eh, instrucciones sobre cómo trabajar y aportar ideas para poder generar presentaciones. Y hay templates y ejemplos eh, prearmados para eh, los que quieran hacer algo y no tengan que empezar de cero.